Oye, he tenido una idea de pu Excelente, fenomenal, espectacular, putísima madre. Y si hacemos un corto en 24 horas. Si eres un estudiante de cine que quiere entrar en una escuela que, en el cual tengas que hacer un corto en 24 horas, quizá este vídeo es para ti. Quizá, si no es ese caso, te interese saber cómo hacer un corto con recursos limitados y en muy poco tiempo. Yo me he propuesto esto, hacer un corto en menos de 24 horas. El corto ya está hecho, lo grabé hace unos cuantos días. Básicamente me levanté un día, comí, no sé qué, hice... Mm mi día a día y me dije, oye, ¿y se si hago un corto? Si quieres dedicarte al cine, tienes que hacer cine. Hacer un corto en tan poco tiempo es relativamente sencillo. El punto número uno sería saber muy bien dónde vas a grabar y qué recursos tienes. Normalmente primero se empieza por el guión, y a partir del guión, pues buscas localizaciones y demás. Pero estás haciendo algo en un espacio de tiempo muy limitado. Entonces viene muy bien saber lo que tienes a mano. Por ejemplo, yo tengo la cámara con la que estoy grabando, el trípode con el que está la cámara y las luces que me vienen. Antes incluso que el material, porque al fin y al cabo puedes hacer un cortometraje con un móvil perfectamente, sin ningún problema, es la localización. Es fundamental la localización. A partir de la localización puedes sacar situaciones, incluso tramas enteras que pasen en ese lugar. Yo, hace un par de días, pues simplemente contaba con mi casa. Por lo tanto, busqué una ubicación más o menos amplia en la en el cual pueda poner la cámara y las luces, aparte de que no moleste a mis compañeros de piso. Básicamente el espacio libre que tenía era este. Y bueno, ¿qué historias pueden pasar en una cocina? Ahí es donde empecé a darle vueltas a la cabeza. Después de tener el espacio y más o menos saber con qué materiales se va a grabar, pues ya puedes empezar a darle al coco. Si actúas tú mismo, como me pasó a mí, una gran ayuda es coger alguna cosa de tu vida, alguna situación que más o menos te haya podido pasar. De este modo, no tendrás por qué esforzarte demasiado en actuar y podrás centrarte en otras cosas, pues como por ejemplo encuadrar bien, mirar la entonación, mirar no sé qué, iluminación, eh, que los objetos dentro del plano estén bien, o sea, básicamente de hacer todos los departamentos. En el caso de que cuentes con un equipo que ya puede hacer todo esto y también cuentes con otros actores, pues si tienes que hacer el guión, lo suyo sería que conocieses bien a los actores y supieses bien sus rangos actorales qué pueden hacer, que se les da bien, que les pega, de esa forma te saldrán historias mucho más rápidas de hacer. Con el tema del guión, quizás debes de gastar de esas 24 horas unas 5, de principio a fin. Yo creo que está bastante bien, de esas 5 puedes dedicar una horita o dos a hacer lo que es el guión en general y el resto a hacer revisiones. Las revisiones son fundamentales porque al fin y al cabo quizá un personaje empiece teniendo una voz pero esa voz se parezca mucho a la de otro personaje, entonces parezcan la misma persona y con las revisiones pues, puedes juntar esos dos personajes que tanto se parecen o simplemente cambiar ese registro de tal forma que quede algo mucho más interesante. También te digo que vendría bien que conocieses bien tus límites, qué es lo que puedes hacer y lo que no, porque si te complicas demasiado la vida, si empiezas a generar historias que pasan de un sitio para otro puedes llegar a perder mucho tiempo en el rodaje. Haz el guión siempre pensando en el rodaje. Voy a volver a repetirlo. Haz el guión pensando siempre en el rodaje y en el montaje. Porque si lo haces de esta forma, te aseguro 100% que perderás muy poco tiempo en las siguientes fases del de proyecto. A la hora de escribir, da igual que lo hagas con un móvil, con un ordenador o con una hoja de papel, lo importante es que se entienda. Una vez hayas terminado el guión, hay que hacer un guión técnico. ¿Qué, ¿Qué es un guión técnico? El punto medio entre lo escrito y lo que va a salir en pantalla. Básicamente, tienes que pasar todo lo escrito a imágenes, y bueno, hay más cosas, como por ejemplo las acciones que ocurren dentro de los tiros de cámara que pones, el tiempo que dura ese plano, qué lentes, qué tal, qué cual... Hay muchas cosas, pero da igual, tienes 24 horas, no hay que gastar tiempo en pequeñas cosas. Aquí lo que importa es optimizar el tiempo. Lo que yo te propongo, aparte de hacer un guión relativamente corto, es que todo el guión técnico te pueda caber en una página, ¿vale? Contra menos espacio ocupe, mejor. Y la mejor forma de que te ocupe poco espacio es que en lugar de escoger cada plano que va a salir en cada frase, vayas a tiros de cámaras. De esa forma, te ahorras mucho tiempo en cambiar de una posición a otra, tal y cual. Normalmente, lo típico es hacer un plano general para establecer el espacio en el que sucede, después un plano un poco más cerrado y, para darle más dramatismo, un plano todavía más cerrado. Ahí ya tú eliges qué tiros de cámaras vas a poner. Pero es muy importante que lo tengas de antemano. Y de antemano también es muy importante justo ahora que pienses en planos detalles y lo que en inglés se llama Roll B, que básicamente son insertos. Un inserto es, por ejemplo, lo típico de van a matar a un personaje, se dispara y en el disparo, en lugar de ver cómo se mata el de esto, es pues unos árboles con unos cuervos volando, unos pájaros volando, como si se hubiese asustado por el disparo. Eso sería el inserto, que es muy útil sobre todo si hay algún tipo de error. Por ejemplo, en algún que otro corto que he hecho anteriormente me han salvado de hacer saltos de eje. El cambio de plano se vea mal. Una recomendación para grabar estos Roll B es que vayas a lo que está pasando. Básicamente pensando en esto estás también pensando en el montaje. Y si piensas en el montaje lo antes posible es mejor. Y compensar el montaje lo antes posible no es eh, lo típico de decir, no, nah, esto se soluciona en No. Si hay algún problema en el rodaje y se dice que se soluciona en pospo, luego en pospo se va a perder tiempo en hacer eso que no has querido solucionar en el rodaje. Solo estás apartando el problema para más adelante. Intenta no hacer eso. Lo más importante del rodaje es la optimización. Gastar el menor tiempo posible y resolver el mayor número de problemas posibles en el rodaje. Contra antes acabes el rodaje, más tiempo de edición tienes. Y la edición es vital, fundamental. Contra más hayas planeado el rodaje, antes de empezar, mejor te va a ir, menos problemas vas a tener. Pero es muy difícil que no tengas problemas. Este puede ser un buen ejercicio a empezar a practicar la improvisación y el problem solving. Porque al final, gran parte de cualquier trabajo es solucionar problemas que vayan apareciendo durante el camino. Así que este se puede considerar un buen ejercicio para eso. Aparte que si aparece algún problema que nunca has tenido aquí, luego para otros rodajes pues los podrás tener en cuenta justo antes de rodar. Para finalizar este vídeo, hablemos de la edición. La edición, retoque de color... Suponiendo que el rodaje haya salido bien y demás, la edición debería de ser simple. Primero céntrate en tener todo el corto. Hay un término que me gusta mucho y que he aprendido hace relativamente poco, que me gustaría compartir para este punto en concreto. 80% 20%, 20% 80%. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que el 20% del tiempo empleado en hacer algo es el 80% de, del proyecto en general, y el 80% del tiempo empleado es para detalles, florituras, entonces si lo haces todo lo más rápido posible, o sea, si la estructura general lo tienes lo antes posible, Podrás dedicarte a solucionar pues, problemas de la edición en general y poner florituras, como por ejemplo podría ser eh, la edición de sonido, que es muy importante. La edición de sonido es muy importante. De hecho, la edición y la grabación del sonido. Pero bueno, eso depende más de tus recursos que no de otros factores. Si por lo que sea no has tenido un buen micrófono o lo que sea, intenta centrarte en el audio lo antes posible. Una vez hayas terminado la estructura, vas directo al audio. Porque el color al final, si está mal, se puede interpretar como algo artístico. Una vez tengas la estructura general, tengas pues algún efecto, algún texto, el audio y el color, ya prácticamente, bueno, ya has terminado el proyecto. <ríe> Felicidades. Muy posiblemente al tenerlo que hacer en un periodo tan corto de tiempo, pues no haya podido salir todo perfecto. Por ejemplo, en mi corto hay algunos planos bastante desenfocados, quizá algún encuadre no es lo, lo más perfecto que yo quisiera. Lo importante es que hayas podido llegar a hacerlo. Así que nada, si te interesa saber el corto que hice antes de grabar este vídeo, simplemente por aquí aparecerá alguna notificación. Por favor, si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete, dale like, coméntalo. Espero que lo hayas pasado bien. Mi nombre es Vilo Torralgo y aquí se habla de cine.